¿Cómo podemos escoger el mejor aceite de cocina? En los últimos años el panorama de los aceites de cocina ha cambiado drásticamente debido a los seductores empaques con información de qué tan sano es el aceite. Esto no solo confunde al consumidor, hace difícil la elección de compra, pero ¿qué diferencia existe realmente entre un aceite y otro? La diferencia está en la cantidad de ácidos grasos monoinsaturados, poliinsaturados y saturados en el aceite. Los usados para freír o hornear soportan altas temperaturas y tienen menos ácidos grasos poliinsaturados y los usados para aderezar no soportan altas temperaturas y tienen alto contenido de ácidos polinsaturados. Los ácidos grasos saturados tienen a cada átomo de carbono unido a dos átomos de hidrógeno, es decir que están saturados de hidrógeno. Al no tener dobles enlaces entre carbonos, se puede observar como una cadena lineal. Entre los saturados tenemos el ácido butírico, que tiene como principal función el favorecer la salud de las células que se encuentran presentes en el intestino delgado y grueso. Este tipo de ácido puede ser encontrado en diversos alimentos, como la leche cruda, grasas animales, aceites vegetales mantequilla, entre otros. Los ácidos grasos monoinsaturados presentan un doble enlace de carbono que puede ser conseguido a lo largo de la cadena. Estos ácidos pueden ser encontrados en diversos alimentos como el aceite de oliva, frutos secos, aguacate, entre otros. En esta clasificación se encuentra el ácido oleico que pertenece a la serie de los omega-9. Su principal beneficio es hacia los vasos sanguíneos, ya que ayuda a reducir la aparición de enfermedades del corazón. Los ácidos grasos poliinsaturados cuentan con dos o más enlaces dobles de carbono. Pueden ser encontrados en la mayoría de los aceites vegetales, así como en frutos secos, atún, carne de ternera, entre otros. Entre estos ácidos se encuentran el omega 3 y 6. Durante mucho tiempo se dijo que el aceite de cocina era el causante de enfermedades del corazón, pues asociaba con el alza de niveles de grasa en la sangre y colesterol. Entonces, ¿cuál de todos los ácidos grasos es menos saludable? Ningún aceite para cocinar es menos saludable que otro. El secreto está en la cantidad a comer. Como todas las cosas, un alimento que se toma en grandes cantidades definitivamente te hará daño. Si no te convence esto, hoy en día puedes encontrar diferentes aceites de cocina. Es posible encontrar aceite de coco, de soya y muchas otras variantes para preparar recetas con óptimos beneficios. El aceite para cocinar no altera el sabor de los alimentos. Por el contrario, ocupar aceite para cocinar resulta convertirse en uno de los factores ¿Qué más sabor natural le proporcionará a tus comidas? Pues, los condimentos se mezclan de mejor forma en tus platillos. ¿Qué hay del color del aceite y el olor? Sustancias como aldeídos y cetonas, que frecuentemente causan olores desagradables, son eliminados al tratar el aceite a temperaturas altas en columnas de vacío, lo que permite el aceite tener un olor neutro. El color del aceite varía según la semilla usada, todos son neutralizados, blanqueados y desodorizados. Para tener la misma calidad hablando de los aceites industrializados, hay aceites como el de oliva que tiene un tratamiento especial para preservar más vitaminas y por ende su calidad. El aporte calórico en todos es muy similar, una cucharada aporta 120 kilocalorías, en consecuencia la diferencia entre un aceite y otro radica principalmente en el tipo de grasa que contiene y en las características organolépticas como el olor, sabor y color. Por tanto, los ácidos grasos son necesarios para tu organismo, ya que intervienen en la formación celular. Muchos de estos deben ser reportados en la dieta diaria, de allí radica la importancia de conocer más sobre estos. A continuación te daré recomendaciones para tener un consumo adecuado de aceite de cocina. Incluye diferentes tipos de aceites en la dieta. Evita que el aceite llegue a producir humo. Para ello es recomendable calentar previamente la sartén o la olla después de incorporar el aceite. Nunca se debe reutilizar el aceite. Para prevenir la ansiedad y los olores desagradables, guarda el aceite en un lugar fresco, oscuro y seco. El aceite debe utilizarse en un lapso no mayor a 12 meses después de abrirlo. Debe desecharse en un recipiente, jamás en el lavabo. Incluye estos consejos y tendrás mejores resultados en tu vida diaria.